mucho sueño porque no habíamos dormido apenas y lo poco que habíamos dormido lo habíamos dormido mal y además es que nos dolía todo estábamos un poco asustados más que nada porque era un sitio desconocido para nosotros y además la mochila pesaba mucho y si pesaba mucho pesaba mucho cada vez que parábamos y teníamos que dejar la, la mochila en algún sitio pensar que lo que tenía que volver a cogerla para ponerme la espalda se me hacía cuesta arriba como la etapa? Pesa mucho la mochila o sea, Yo nunca había llevado tantos kilos y eso pesaba mucho mucho mucho pero bueno a cambio los paisajes merecían la pena Y así es como empezamos a andar y empezamos a acostumbrarnos a aquello que, que era llevar de verdad de verdad de la buena nuestra casa a cuestas Esto es el inicio de todo. Veremos cómo acaba. En esta etapa teníamos que llegar a Dreamin. Antes de llegar a Dreammen tenías una zona de camping que por 5 libras podías acampar allí. Pero cuando llegamos no era lo que nos esperábamos. Y Como era el primer día dijimos vamos a probar un poquito más. Y pasamos el pueblo y llegamos a, a un bosque en el que pensábamos que sí que se podía acampar. Y habíamos escuchado que se podía acampar una zona que estaba medio habilitada sin pagar ni nada en un bosque que estaba a entre 2 y 5 kilómetros más allá del pueblo o sea, teníamos que llegar al pueblo y luego pasar de metro, dos o tres kilómetros pero qué ha pasado, que cuando llegábamos un kilómetro o dos de, de haber pasado el pueblo se ha puesto a llover y no encontrábamos la zona esa que se supone que había era la primera vez que montábamos una tienda y la montamos demasiado deprisa la verdad la hemos montado un poco en una curvita <risa> pero no pasa nada esta zona a lo mejor es ilegal acampar, pero era una urgencia porque nos estábamos chopando pero bueno, no salió nada mal y, y a pesar de que yo estaba asustadísima a ver si nos encontramos un animal salvaje o un animal salvaje viene pasamos eh, la noche allí entre Animales y demás cosas. A ver si podemos, por lo menos, hacernos la cena con el cazuelito, porque si no. Si no, fue dicho fuerte. <risa> pues sí, vamos a hacer. Mañana esperamos que la lluvia haya acabado. Al menos al sacar la tienda. Exacto, porque si no, la tienda, para sacar la tienda, tenemos un problema para guardarla. Y para llegar al siguiente pueblo, igual. Porque estamos aquí en mitad de la nada, en mitad de un bosque. Y a ver si nos visita esta noche algún animal. Larvas ya tenemos alrededor.